ya, internet de ¿qué me da ¿qué no estoy segura A ver qué cargos se están viviendo en de la o vas a quitar la data? A ver, ¿qué tal ¿Cuánta más de quitar la ¿Cuánta más de ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta ¿Cuánta Estamos en la caja con los huevos a porno. Ahí